suyo, jalal Bolivia, jalal con la suyo. El viento de los andes, el trinar de los pajarillos, que me acompañan para cantarle estas lindas morenadas. A mi tierra. En el centro del altiplano boliviano se encuentra una pequeña ciudad. Llegar a Oruro es encontrarse con el impacto y la atracción que inspira la serranía sagrada de los Urus, la misma que contempló y explotó Lorenzo de Aldana en el siglo XVI. Porque los cocales... Es una danza que merece también estudio. Yo creo que los antropólogos ya lo están mirando, los políticos también, son celosos, ¿no? Piensan que es una marcha cocalera, pero no, es, es una, una morenada, porque la morenada, ustedes saben ustedes qué es la morenada, ¿no? Es una sátira a los reyes de España porque tenían su pollerín, siempre llevaban un pollerín, su chaqueta, su pluma a, aplanada, pero ellos llevaban hacia adelante, parados. En Oruro, las dimensiones, las escalas, las distancias y en general las formas de vida responden a lógicas mágicas, fantásticas, en las que la fe es parte dominante. Los orureños creen en los cerros, en las imágenes, en la tierra, en la toca, en las chayas, en la familia, en la gente. Estas particularidades han hecho que su fiesta más importante, conocida como la fiesta mayor de los Andes, sea declarada por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. De noviembre a febrero el espacio inmediato de este templo se convierte en el lugar de encuentro más importante de la ciudad. Las miniaturas y la lúdica se apropian del entorno ritual de la mina San José en un contexto de intercambio y regocijo. Las personas que llegan para la fiesta, poco a poco, van entrando a las dinámicas locales. Y en el momento menos esperado, se encuentran contagiados por los imaginarios que habitan la ciudad y juntos, entre propios y extraños, conjuran la violencia con el amor a la vida. Es tan importante... El arraigo de la minería en Oruro, que el lugar de peregrinación católico más concurrido de la ciudad, se lo conoce como el Templo del Socavón y a la Virgen de la Candelaria como a la Virgencita del Socavón. La Virgen del Socavón, la mamá cantila, como se llamaba Hacha, madre de la Candelaria y la Pachamama cómo ha ido cambiando y está cambiando en Oruro mismo eh, lo que significa la Pacha la Pachamama el tiempo de la madre el espacio infinito de la madre y la Virgen del Socavón y esto se ha fusionado en la Morenada Central Cocaña donde el bailarín baila para la Virgen del Socavón que es el nombre boliviano a la pachamama Y uno de los sueños grandes de su mística era que un día vamos a comulgar una hoja de coca como símbolo solar de una cultura. En Bolivia, la historia de la minería ha estado ligada a otras formas económicas y sociales. La coca y los cocanis han sido parte de estas otras dinámicas que han tenido una importancia vital en el desarrollo de Oruro como ciudad minera. Los socavones mineros han recibido a través de los trabajadores la ritualidad de la milenaria hoja de coca, que a tiempo de dar fuerzas y quitarles el hambre, ha servido para lograr importantes divisas para el Estado boliviano. en los Andes. Las relaciones con lo sobrenatural son parte vital del proceso de la fiesta. De las muchas formas festivas construidas por las culturas, la fiesta ritual es la que sobresale en los espacios subalternos de los Andes. En estos procesos, la coca y el alcohol se convierten en mediadores entre la comunidad humana, las deidades y la naturaleza. No se puede pensar en el fin de un ciclo y el comienzo de otro sin el agasajo correspondiente a los participantes. Los cerros, la Pachamama, Madre Tierra y los comunarios. En este contexto, la reciprocidad sella la continuidad de las relaciones sociales y rituales, para que el nuevo año sea mejor y que el gran acontecimiento, la fiesta sea en buena hora para que la mesa sea bien decidida por la Pachamama las calles de Oduro la avenida cívica el socavón la calle Bolívar, la calle de Foncó, la provincia de agosto, todos los lugares que nos a vivir y que seamos la alegría del pueblo nos quieren desconocer a nosotros y esa gente esa gente que venga en paz con nosotros porque no queremos pelearle a nadie queremos paz, amor lo único que deseamos es que todos vayamos danzando al socavón a nuestra Pachapama, a la luz de Ouro que es la Virgen del Socavón a la cual dedicamos música y danza. Voy a invitar al pasante primero. Grupos de artesanos y gremiales han ido dando vida a esta fiesta con distintas danzas. La Morenada es una de ellas, desarrollada desde principios del siglo XX por abarqueros y laneros de la zona norte. En 1924, el gremio de los Cocanis fundó la Morenada Central Oruro. La permanencia y el cambio están presentes en la morenada, como en cualquier manifestación de la cultura. Entre la idea constante del esclavo, el rey negro llegados desde el África, la chola y el caporal incorporados en los Andes, se han ido trazando dinámicas creativas a partir de la fantasía y la magia de artesanos orureños. El paso del tiempo ha ido marcando las transformaciones en el manejo plástico y en la fantasía, desarrollada en la construcción de las vestimentas y en la configuración de los conjuntos. La morenada ha sido parte de este proceso, gracias a la intensa participación de núcleos familiares comprometidos con la continuidad de su cultura y el espacio festivo. La calle Cochabamba identifica este grupo productivo que llegó en el siglo XIX. Los cocanis llegaron desde varias comunidades del sur del departamento de La Paz, trayendo con ellos sus formas propias de ritualizar la vida, conjurar la violencia y organizar su espacio festivo social. Este grupo productivo, gracias a sus propias formas económicas de reciprocidad y redistribución, logró superar los tiempos críticos de recesión y postguerra de principios del siglo XX. En estos tiempos, la danza y la fiesta como forma ritual superaron momentos difíciles gracias a familias que redistribuyeron bienes y servicios en beneficio de la continuidad del ciclo ritual y social. Morenos danzan junto a una gran cantidad de grupos, meses de preparativos, muchos kilómetros recorridos, se hacen parte de un camino interminable de favores recibidos y servicios ofrecidos. Las polleras dibujan siluetas de fantasía. Los movimientos recorren todas las células de los morenos y de las chinas morenas. La pisa de la uva y el barril de vino son parte de las ropas que usa el moreno, junto al yugo impuesto como castigo al esclavo en tiempos coloniales y recreado al límite de la ornamentación a principios del siglo XXI. La matraca y el ritmo marcial representan tiempos de injusticia, exorcizados en el espacio festivo del carnaval de Oruro. Las melodías penetran hasta lo más profundo de los sentimientos de los cocanes. Es el tiempo sagrado, es el espacio festivo que articula el pasado y el presente. De esta manera se sienten las presencias pasadas, los abuelos, los achachilas, los sagras y los supayas transitan por los lugares de la fiesta. La entrada invade nuevamente, es un nuevo ciclo en el que el espacio urbano y el orden colonial son descolonizados por instantes. Actualmente, esta alegoría que testimonia tiempos pasados y recuerda la historia colonial, sigue teniendo formas particulares de manifestar denuncia. Desde la morenada de los Cocanis, se reivindica la hoja de coca, como símbolo de una identidad cultural particular, la de Cocani. Mientras desde la política exterior norteamericana... Se imponen normativas rígidas a la política de Estado en Bolivia para erradicar este producto, confundiendo el uso ritual cotidiano y medicinal de la hoja de coca con el uso del alcaloide llamado cocaína, producto del narcotráfico. Esta danza reivindica también, no solo en Oruro, sino en muchos lugares de Bolivia, a los grupos subalternos que buscan ser reconocidos como parte de un territorio social y político, que durante siglos ha excluido en lugar de incluir, ha discriminado en lugar de reconocer y ha dividido en lugar de unir. Por todo esto, Bolivia es un país con identidades fragmentadas, cuyos testimonios itinerantes transitan toda la geografía de su territorio. Prueba de ello es la difusión importante que tiene la danza de la morenada en Bolivia y en el mundo.